Ejercicio de estiramiento mandibular. Dependiendo de qué tanto se pueda abrir la boca, este ejercicio posee diferentes niveles para llevarse a cabo. El primer nivel sería posicionar un nudillo entre los dientes para abrir la mandíbula. Sus dientes pueden descansar ligeramente sobre su dedo, pero por supuesto asegurándose de no tensarse ni morderse. Se debe intentar relajar los músculos en esta posición nuevamente. Si esto resulta demasiado fácil, el siguiente nivel es utilizar dos yemas de los dedos. El siguiente nivel, dos nudillos. Y el último nivel serían tres yemas de los dedos. Se deben aguantar de 20 a 30 segundos acompañándolo de una respiración profunda para ayudar de nuevo con la relajación.